¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video Y sí, estoy en el modo supervivencia O sea, es la primera vez que estoy en este modo Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Me voy a hacer una casa urgentemente Antes que se haga de noche Así que bueno, eh, espero que estén de 10 eh, Y bueno, no sé qué hacer en el modo supervivencia Así que pero bueno, lo primero que voy a hacer va a ser una casa Como estoy en este modo seguramente me van a matar o van a saber qué sé yo, viste, todo un tema así que bueno, vamos a hacer la casa, de madera no el tema, hay otras cosas que yo no tengo ni idea de cómo se hacen los picos o cómo se hace, no tengo ni idea, pero bueno ya vamos a ir progresando así que bueno así que voy a agarrar toda la madera que pueda, así a la posta ¿no? Eh, ya lo voy avisando, que se suscriban, que me den like, compartan, comenten. Bueno, acá tengo un perro, a ver si lo puedo amansar de esa manera No sé si se va a dejar ir No, va a tener que hacer con hueso, pero no sé cómo. esa moto de mi garda. Es que no tengo ni idea de cómo se hacía Para poner hueso, o sea, no, no tengo ni idea Así que bueno, lo dejamos así. En... Cuando encuentre... ah, cuando encuentre el esqueleto que lo tengo que matar Ahí es como yo tengo que buscar la manera de matarlo y darle hueso al perro entonces. Yo tengo un compañero literalmente pero en modo supervivencia, no en modo creativo. Así que bueno, ahí está el perro. Bueno, se está haciendo de noche, y yo todavía no terminé, o sea, una mierda, pero bueno. Y tampoco sé cómo se hace una cama, o sea, todo mal. A ver... ¡Uh! esto va a ser un dolor de culo. si ¿Sí puedo construir la casa Sencillo nomás la casa, no, no, no. Quiero, algo... quiero algo... No quiero algo más pendejo Ahí está el hueso, mira Si lo pudiera matar, sería un espectáculo Pero si lo mato, capaz que me mata y bueno es La primera vez que juego una partida en... un coso y me matan, o sea no, cualquiera No da la casa y, y está muy bien aquí está, aquí está. Y... Bueno, el, el hueso que yo quiero está ahí, pero si yo lo ataco me va a matar. no, no da para que me.. no da para que me mate. A ver. Mira el que es sorete. Mira que hijo de puta, a ver. No, no, no. Eh, espera. Solo este de mierda. Eh, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Eh, no, espera. Ah, bueno, no, no, no, no. ¡Qué hijo de puta! Ah, no, es una pija, eh. La conchetura. Anda la concha, bien, pu Ay, Dios mío. ¿Tengo que hacer todo otra vez? Sí, tengo que hacer todo otra vez porque pedazo de mierda ese me mató. ¡Qué pedazo de mierda! ¡Le lleva la mierda! ¡Puta madre, abuela!